La variante Delta del COVID-19 hace un tiempo que está con nosotros y ha causado alarma y muchos problemas. Mientras que la variante Omicron que acaba de llegar ha preocupado y está ocasionando eh, literalmente una alerta internacional. Eso incluye a Puerto Rico, en donde el gobierno considera eh, tomar medidas de restricción adicional a las que ya existen para permitir la entrada de personas que vengan desde distintos destinos internacionales entrando por el Aeropuerto Internacional eh, Muñoz Marín. ¿Cuánto tenemos que preocuparnos por esta eh, Omicron? ¿Qué, ¿Qué información hay hasta ahora, desde el punto de vista científica sobre ella? ¿Y cuánto es la probabilidad de que ya esté en Estados Unidos? Eh, como dijo Tony Fauci, el, el encargado de, de asuntos de salud de la Casa Blanca. ¿Y si llegó ya a Estados Unidos, cuánto es la posibilidad de que esté en Puerto Rico? Para hablar de Omicron y su relación con Delta eh, y con otras variantes, tenemos a eh, un panel de distinguidos científicos y médicos que están con nosotros. El doctor Miguel Colón, infectólogo del Hospital Auxilio Mutuo. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Penchi. Muy buenas noches. Gracias por tenerme. El doctor Armando Torres Nieves, que es infectólogo del sistema de salud Menonita. Saludos, doctor. Gracias, Luis Penchi. Saludos a ti y a toda la eh, audiencia. El doctor Marcos López, quien es el gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust. Saludos, doctor. Saludos, Penchi, y muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Vamos a, amigos, con, vamos a empezar con su señoría, doctor López. ¿Qué sabemos de la, de la variante eh, Omicron? Eh, ¿Dónde está ya eh, y, y cuán peligrosa es la variante? Mira, Penchi, esta variante que se denomina inicialmente la B.1.1.529, es una variante que se detecta eh, principalmente en, en dos sitios en el continente africano, en Botswana y en Sudáfrica, en, en, en dos regiones muy cercanas, ¿no? Botswana y, y el área de, de Johannesburgo en Sudáfrica. Y pues fue interesante todo el proceso porque tanto Botswana como Sudáfrica acaban de salir de una ola grande de la variante Delta y en sus procesos de secuenciación, de vigilancia genómica, ellos lo que están es detectando Delta. Eh, es lo único que se está detectando y sus 172 linajes, sus linajes que tiene Delta. Así que, de momento, eh, esto, de unas muestras que tuvieron ellos de hace dos semanas, cuando las analizan eh, eh, de manera independiente, pues se dan cuenta de que están viendo una, una situación bastante interesante, pero rara a la vez, porque están viendo una variante nueva que obviamente... Eh, no podían identificar porque todavía no se había establecido su linaje, y que tenía 50 mutaciones, esto, 50 mutaciones, 32 de estas en la proteína de espícula o la proteína spike. Así que eh, esto obviamente pues eh, levantó, eh, llamó la atención de, de los científicos tanto de Botswana como de Sudáfrica. Ellos se comunican porque ellos tienen un consorcio de trabajo para hacer secuenciación y vigilancia genómica eh, en ese continente eh, y eventualmente cuando hacen los análisis y demás pues se dan cuenta de esta situación y por qué es tan importante y por qué es que se, esto, se nombra esta variante Omicron como variante de preocupación bueno porque es la primera vez que tenemos una variante que tiene tantas mutaciones en la proteína de espícula o la proteína Spike al mismo tiempo. Para que tengas una idea, la alfa, de esto inicialmente tuvo solamente tres la delta, tuvo solamente cuatro y esta tenía 32. Entonces, pues, eh, es bien importante desde el punto de vista de las vacunas, porque las vacunas que tenemos usualmente, la de Pfizer y de Moderna, lo que hacen son anticuerpos que obviamente identifican esta proteína. Así que si tiene muchas mutaciones, puede ser de que los anticuerpos que usualmente se producen en la respuesta inmunológica, pues ya no tengan esto, la misma capacidad de neutralizar eh, el virus, porque obviamente están viendo una proteína que es un poco diferente. En este caso, eh, se supone que sea bastante diferente porque tiene 32 mutaciones. Eh, pero todavía está en bajo investigación. Eh, te estoy diciendo simplemente lo que científicamente esto significa, Puede ser que cuando se hagan los estudios esto cambie, esto, o nos digan, mira, no, las vacunas funcionan muy bien, y eso es lo que estamos esperando. Pero ¿no? usted tendría la sospecha ahora de que las vacunas no funcionarían. Pues eh, no, es que eso, no, es que, no es que haya una sospecha, eh, es que simplemente como tiene 30, es la primera vez que aparecen 32 mutaciones de candazo pues sin duda hay que tomarlo en serio. Y eso, fue, y eso es lo que se está haciendo en Sudáfrica. Se supone que esta misma semana se hagan los estudios de neutralización y nos digan y nos den el panorama si, la esto, si es posible de que esta variante pueda evadir eh, esto, los anticuerpos producidos por vacuna No necesariamente esperamos que eso ocurra, eh, tampoco esperamos de que sea más transmisible y sea más letal. Hay que hacer los estudios, la ciencia está corriendo, eh, pero yo creo que lo más importante en estos momentos es que tenemos que continuar vacunándonos porque es la mejor protección que vamos a tener esto con y las próximas variantes que van a aparecer porque van a aparecer muchas más ¿Qué expectativa tiene el doctor Miguel Colón sobre esta, sobre esta vacuna y la, y, la, y la cantidad enorme de, ¿verdad? de mutaciones que, que nos ha explicado eh, Bueno, es, es bien interesante que... porque lo hemos estado hablando desde un principio en lugares que hay po, poca por ciento de vacunación como es África donde África del Sur está en menos de 25% de vacunación total en su población, era de esperarse que tuviéramos estas variantes y variantes peligrosas. Este, todo lo que yo he escuchado eh, de, de, de la infección, de los síntomas producidos por esta variante, es que hasta ahora, por lo menos en África del Sur, lo que yo he leído es que es bastante contagiosa y ha aumentado la tasa de positividad en África del Sur considerablemente pero que el cuadro clínico no es un cuadro clínico severo, es un cuadro clínico de una fatiga y un cansancio que es incapacitante para aquellas personas que se infectan con este virus. No tiene tanto el cuadro respiratorio que es el que los lleva a la muerte. Y no he oído de un aumento en mortalidad por casos de COVID en África del Sur. Pero otra vez, una cosa incapacitante, eso sí acá en gente joven, en la gente en el workforce, pues crea un problema económico para el país increíblemente así que por eso es que es algo preocupante y por eso la Organización mundial de la salud lo ha puesto como y por las mutaciones y la posible resistencia a la vacuna y la posible resistencia a anticuerpos monoclonales que es la terapia número uno que tenemos sí, ahora es pues verdaderamente claro, podría ser un problema a mí lo que me está interesante es que OMS viene hablando de esta variante, ellos hicieron su statement final en el pasado viernes, pero como bien dijo el doctor, esto está presente hace más de dos semanas. OMS es el que ha puesto como variante de preocupación, pero CDC en Estados Unidos al día de hoy no se ha no hablado sobre si verdaderamente cuál es el problema de esta variante y si verdaderamente tiene tantos problemas como se ha documentado en los estudios en África. Así que para mí. Este, yo quisiera oír qué tiene que decir el CDC, el cual para esto yo confío plenamente en ellos, hasta tener una idea verdaderamente de dónde estamos. Ya si el Roja nos está viendo, no sabemos de qué lugar, si es de Puerto Rico de otros puntos. Estamos en vivo, así que tenemos un panel de expertos que es un panel de lujo. Así que las preguntas que quieran eh, formularle, pues con mucho gusto las pasamos a ellos y yo sé que ellos van a hacer todo el esfuerzo para eh, contestarlas. Eh, eh, doctor Torres, uh -huh. eh, ¿cuál, es su, su, eh, ¿cuál es su sentir inicial sobre, sobre esta vacuna? Mira, es hasta cómico que todos coincidimos en algo, desde CDC hasta nosotros mismos. Es que es una información que acabamos de recibir hace apenas una semana, gracias a la iniciativa de los inmunólogos y virólogos de Sudáfrica, que voluntariamente dieron al mundo toda la noticia, la información, de la presencia de esta variante ¿verdad? donde ellos ya descifraron el código genético de esta variante Omicron en donde han ido pasando muchas cosas paralelamente por un lado está la realidad genética de todas las mutaciones que como explicó muy bien el doctor López tiene este eh, virus Omicron, 50 en total que es bien sorprendente para mí porque en el 2020 se decía que COVID mutaba tres veces más lento que el virus de influenza y estas variantes han mostrado para nosotros que eso no necesariamente es cierto. O sea que en poco tiempo esta variante ha sido capaz de mostrarnos 50 mutaciones, algunas las comparte con otras variantes anteriores como los virus eh, beta, el virus delta, pero, por ejemplo, se dice que la variante, algunos virologos que la, eh, la proteína S, que es con la que el virus se pega a nosotros, ahí hay como 26 mutaciones nuevas, casi exclusivas, de esta eh, variante Omicron. ¿verdad? Y como dice el doctor López, como dice Miguel Colón, parece inicialmente que este virus se ha comenzado a comportar como un virus extremadamente contagioso, con una posible capacidad de acuerdo a lo que hemos visto molecularmente, ¿verdad? Que esa proteína S haya variado tanto, que los anticuerpos quizás no se puedan pegar muy bien de ella, y que eso pudiera redundar, re, eh, redundar no solamente que la eficacia de las vacunas pueda disminuir, ¿verdad? Sino que más gente, a pesar de estar vacunados, pudiesen contagiarse. Pero también está corriendo experiencia observacional, anecdotal. De las primeras 50 a 100 personas que han sido pacientes de COVID o en Sudáfrica, que parece que la severidad de la enfermedad no es tanto como se esperaba. Y ahí me uno a ver al comentario que dice Miguel, que no tanto como una enfermedad de inflamatoria severa pulmonar. De hecho, hay un director de la unidad de intensivo de uno de los hospitales de Sudáfrica que él dice que ha habido pacientes que él tiene allí, eh, severamente infectados por Omicron, pero, interesantemente, prácticamente todos son pacientes no vacunados contra COVID. Correcto. Así que, definitivamente, la vacuna es, es importante. Ya están llegando preguntas de las, perso las personas que nos están viendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, pero eh, la BBC de Londres publicó una cita sumamente interesante eh, la, el, el, el portal informativo de BBC News Mundo publicó una declaración de la codirectora de la Alianza Africana para la entrega de vacunas dijo, la nueva variante Omicron es el resultado inevitable de haber acaparado las, bajo, las vacunas y haber dejado a África fuera eh, un comentario ¿verdad? Eh, eh, eh, pero además nos dice mucho de lo que de lo que hace no vacunarse. Ellos no se han podido vacunar porque no tienen acceso a las vacunas. Aquí hay gente que no se no se quiere vacunar porque no le da la gana, ¿verdad? o porque tiene algún tipo de objeción filosófica o religiosa, eh, o, o inventa alguna, eh, alguna excusa eh, médica, verdad? Eh, sí, Luis, no hace lo... un comentario corto sí. sobre ese tema. Sí es cierto, y yo estoy de acuerdo en gran parte con lo que dice esta persona, ¿verdad? Eh, no solo Sudáfrica, sino la mayoría de los demás países del mundo no han disfrutado del privilegio de algunos de nuestras naciones que tienen el grueso de todas las vacunas. Pero también hay una información que se dice de Sudáfrica que el pueblo surafricano está bien decepcionado con su departamento de salud, y eso obedece aquellos también inconformes como se ha manejado la pandemia de HIV durante los últimos 40 años uh -huh. y la credibilidad del gobierno surafricano ante la gente de allá no es muy buena o sea que es una mezcla de falta de un poquito más de disponibilidad de vacunas y también falta de credibilidad bueno nancy rodríguez pregunta yo me cuido mucho y como mucha cebolla cebolla morada eh, eso me inmuniza. Y además pregunta en un comentario adicional, tomó que tomó mucha ivermectina. Doctor Miguel Colón. Wow, me va a tirar a mí el, el problema de la ivermectina. <risa> bueno, le toca. <risa> la, la ivermectina verdaderamente, todos los, ahora mismo acaba de ver un resultado de un mega análisis de ivermectina que demostró que verdaderamente no hacía absolutamente nada para la prevención y el tratamiento de, de la infección por COVID-19. La o sea, se habló inicialmente en la revista Nature que tiene un efecto antiviral y un efecto antiinflamatorio y, y que iba a ser posiblemente una pepa mágica. Verdaderamente los estudios no han demostrado eso. Mi experiencia, yo lo utilicé en pacientes críticamente enfermos porque había salido un, un artículo en Chess. Que estos pacientes mejoraban con ivermectina. Mi experiencia fue malísima. este, o sabe que esto verdaderamente, yo me imagino, ivermectina no hace daño, pero tampoco ayuda en nada. este, Digo, puede ayudar. También hay que ver que uno toma ivermectina de humanos, no de caballos y de perros, que también las formulaciones veterinarias no son las mismas que las formulaciones de humanos. Eh, eso es bien importante. Eh, una, Así que la cebolla es... Lila, a mí me encanta en la ensalada. Yo como se voy a Lila todos los días. Y a mí me dio COVID, así que yo no sé cuánto protege eso. Pero, a mí, mí, o sea, verdaderamente, físicamente, no creo que haga ninguna diferencia. Pero otra vez, lavado de manos, distanciamiento social, el uso de mascarilla y la vacuna ha sido la base del beneficio grandísimo que hemos tenido en Puerto Rico para la, la baja en, la, en las estadísticas ahora en Puerto Rico y definitivamente la baja en hospitalizaciones eh, yo no sé cuál es la experiencia de Armando pero yo últimamente yo no he visto un paciente de COVID en el último mes que eso sí. ha sido una cosa y nuestro... Armando, hospitalario... eh, doctor Armando Torre, ¿ha visto pacientes usted? ¿O, o sí, se eh, bueno sí tenemos ahora mismo un poquito de pacientes en Caguas, nada alarmante, es como decimos acá en Puerto Rico, un gotereo ¿verdad? de... Eh... De pacientes tenemos como tres o cuatro no es nada que comprometa nuestra unidad eh, personas principalmente no vacunadas tengo que decir que durante las últimas dos o tres semanas los poquitos pacientes que hemos tenido les ha ido sorprendentemente muy bien y me refiero a pacientes de promedio de 70 a 75 años la mayoría mujeres han tenido sus dos o tres dosis de las vacunas Probablemente por la naturaleza de los problemas de ellas, ¿verdad? Las enfermedades que padecen, diabetes, alta presión, sobre todo obesidad, pues afectaron que quizá la respuesta a las vacunas no haya sido tan excelente como se esperaba. Sin embargo, todas esas pacientes se dieron de alta satisfactoriamente, gracias a Dios, sin ninguna complicaciones siguientes. Quiero añadir a la pregunta que había hecho a, a Miguel, sobre de la muchacha, ¿verdad? Lo de. Alguna dieta en específico que favorezca, Na lo... sinceramente, Na sinceramente, sinceramente es importante para la audiencia que está viendo este programa que ustedes sepan que las condiciones normales de salud, como deben ser, son más importantes que muchos de estos productos en particular. Y me explico: me refiero al sueño, el valor de dormir bien, que se ha demostrado científicamente y con muchos artículos que abundan sobre eso, que el buen sueño de tiempo suficiente de horas de descanso promueve que no solo a nivel cerebral nosotros tengamos recuperación, sino nuestro sistema de nuestras defensas, sistema inmunológico, se mantiene en una integridad bien satisfactoria para bregar con todo este tipo de microbios, infecciones, okay Al igual que el ejercicio tiene unas propiedades antiinflamatorias. De hecho... Le cito una carta al editor de una revista prestigiosa de nosotros los infectólogos, eh, Clinical Infectious Diseases, del 2009, donde esta, este científico reportó ejercicios con ratas, eh, dos grupos, ¿verdad? Cuando estaba la pandemia de influenza, para medir cuánto tenían de inflamación y cuánta propensidad a infectarse con, en aquel momento con el virus de influenza y ejercitaron ratas en las rueditas estas donde las ponían a correr por 45 minutos diarios por tres meses versus otro grupo control que no hicieron ejercicio y a las tres meses las matan, les eh, inyectan, eh, o sea, les ponen virus en la nariz para que se colonicen y llegue virus a sus pulmones y en las autopsias le midieron cuánta cantidad de sustancias proinflamatorias producían por culpa del virus que eso los médicos le llamamos citoquinas y midieron cuánta cantidad de virus había en los pulmones y sorprendentemente las ratas que hicieron ejercicio no se colonizaron lo suficiente de virus ni en las cosas nasales ni en los pulmones y produjeron mucho menos sustancias proinflamatorias como citoquinas. O sea que las cosas del diario vivir verdad que hagamos correctamente nos ayudan mucho más a evitar que nos vaya peor si tenemos estas infecciones. Eh, el doctor eh, López, Marcos López, ¿en qué momento estamos ahora mismo de la, de la pandemia? Porque eh, nos aporta un dato interesante eh, el infectólogo Miguel Colón de que eh, hace un mes ya que no ve pacientes eh, y, y el doctor Torre nos dice que sí está viendo pacientes, pero es un gotereo, dijo él, visitando claro. correctamente. Un gotereo o es sea, muy poquito, parece que un chorrito. Sí. Lo, que, lo que ha visto, y antes tenía como una catarata, lo que ha visto un chorrito y además los pacientes están respondiendo mejor. ¿En qué momento estamos de la pandemia según las investigaciones de ustedes? Mira, nosotros acabamos de salir de un repunte fuerte de la variante Delta que tuvimos principalmente a finales de julio y, y acaparó todo agosto y, y a principios de septiembre. Eh, fue bastante importante ese repunte porque eh, tuvimos aproximadamente 25 casos en Puerto Rico. Eh, pero gracias al proceso de vacunación y obviamente a que, a que el pueblo de Puerto Rico pues, respondió a las recomendaciones que se le dieron, pues obviamente eso pues sí, tuvimos muchos casos, esto, pero no necesariamente pues, eh, esto, tuvimos tantos tanto fallecimientos, aunque sí sabemos que esto, eh, las personas mayores de 60 años siempre han llevado la peor parte en esta pandemia por, pues, por su condición que tienen. Eh, y sus esto, situaciones de base que pueden en algún momento también tener algunos de ellos. En estos momentos la positividad está en, en aproximadamente 2.5 la vi esta mañana, así que inicialmente esto había subido un poquito, pero eso fue el resultado de estos brotes que hemos tenido eh, principalmente en las instituciones penitenciarias, que tuvimos un brote grande y demás, esto Así que entiendo que la, la ciudadanía, y obviamente gracias a la, también a la vacunación, hemos estado manteniendo un poco a raya a la variante Delta, pero eso no significa que la pandemia ha terminado. Eh, o sea, pero superamos ya superamos el momento del repunte, ya, ya, ya rebasamos ese momento. Sí, ya, ya lo bajamos, pero Inglaterra eh, esto tuvo eh, y otros países esto, bajaron la guardia con eh, la variante Delta y en estos momentos están experimentando un repunte, como por ejemplo Alemania es un buen caso que tienen un repunte grande de la variante Delta. Y ahora encima de esto, pues, esto, esto tienen varios casos de la variante Omicron, así que, pues, no podemos bajar la guardia. Eh, Ramos Zuleta pregunta, ¿entienden ustedes que con la variante Omicron los antivirales que se han usado hasta ahora para tratar el COVID también se tomarían en cuenta, sobre todo en la población de alto riesgo? ¿Qué tan importante es estar vacunado contra la influenza en estos momentos? Eh, pregunta Ramos Zuleta. Doctor Miguel Colón. Bueno, la, la vacuna de influenza es crítica, eh, verdaderamente, otra vez, es un, un virus que sí o no lo tenemos todos los años. Eh, una combinación de, de influenza con COVID sería un estrés gigantesco al pulmón de cualquier ser humano. Verdaderamente, otra vez, la vacunación es lo que nos está haciendo la diferencia. Definitivamente la vacuna de influenza va a ayudar mucho en la protección en contra de la influenza y la vacuna de covid con su booster necesario y vacunado a los niños, yo creo que es crítico. Eh, verdaderamente, yo estoy de acuerdo con Armando, nuestros pacientes que se infectaron, que tuvieron breakthrough infections, que estaban vacunados, todos ellos salieron muy bien. Yo no tengo, una, yo no tengo memoria de una, de una muerte de un paciente vacunado versus que sí tuvimos varias muertes en pacientes no vacunados. El uso de, de los antibióticos que tenemos, de Remdesivir, este, verdaderamente... Todo depende de la cantidad de mutaciones que vamos a ver. Yo sé que el último estudio, lo último que ha salido de la nueva droga de Merck, que se supone que se aprobara por FDA este, mañana, creo que está patinando. Los números, últimos números han bajado radicalmente en la prevención de hospitalizaciones. Así que yo no sé si eso va a ser una gran diferencia. Aún para mí la terapia principal... Para, el, para la prevención de muerte es la vacunación y los anticuerpos monoclonales. Yo creo que ahí es que estamos en la base de la terapia de COVID ahora mismo. Todo lo demás, el uso de Remdesivir, el uso de Toxilixumab, Sarilumab y, este, y Plasma, verdaderamente esos secundarios, hay que prevenir a que lleguen al hospital. Tan pronto lleguen al hospital, nuestro trabajo es extremadamente difícil. Charmaine Alfonso eh, dice, ¿se recomienda combinar eh, las vacunas, eh, doctor Torres. Bueno, este, hay excelentes estudios, especialmente de Inglaterra, en pacientes vacunados con AstraZeneca, que después el booster que se le dio fue de Pfizer o de Moderna, con un aumento radical en los niveles de anticuerpo. Así que definitivamente ese, ese estudio, si tú combinas una, una vacuna de, de, de virus con una vacuna mRNA, definitivamente la respuesta es excepcional en mi opinión y yo creo que debe ser el modo y lo que tengo entendido de las estadísticas en Estados Unidos es casi todo el mundo que se vacunó inicialmente con Janssen o Johnson Johnson se está vacunando con Pfizer o con Moderna de cambiar de Moderna a Pfizer, de Pfizer a Moderna yo no creo hacer absolutamente ninguna diferencia uno debería quedarse con la suya, si es Pfizer, Pfizer y si es Moderna, Moderna pero en mi opinión hay una gran diferencia en cuestión de producción de anticuerpos, aquellos que estuvieron vacunados con Johnson y ahora preferiblemente deberían vacunarse con una vacuna de mRNA. Al mismo punto es que ahora mismo, como bien dijo Armando, creo que fue eh, ahora las casas farmacéuticas, yo sé que Moderna salió en, salió en, en IDS News hoy, Moderna ya está ajustando su vacuna para que cubra este Omicron. Así que es una vacuna que rápido se puede modificar y por eso nos da una mejor ayuda en, en el manejo de estas nuevas variantes. Yo creo que la, la, la pregunta tiene que ver también con que hay lugares en Puerto Rico donde ha habido momentos en que, eh, sobre todo la moderna, ha, de, ha escaseado. ¿verdad? O sea, la gente está disponible la Pfizer, pero la moderna no. Y hay proveedores que no quieren vacunar. Si, si usted se vacunó con, con la moderna, pues tiene... Le, le, le, le piden a usted, no, pues vacúnese también la segunda dosis, la tercera dosis con la moderna, no se vacune con, con la pero Pfizer. CDC dijo, no dijo eso, CDC dijo que sí, es preferible que te vacunes con la misma. Pero si en lugar donde tú te vas a vacunar no la tienen sí. y tienen otra de las mRNA, no hay ningún problema, te puedes vacunar con otra de las mRNA. Eh, doctor Armando Torres, eh, pregunta a Héctor Santiago, las variantes... ¿Son detectables con pruebas de antígeno o solo con las PCR? Esta es una pregunta bien importante porque me parece que nosotros en Puerto Rico como que no estamos todo lo preparado que deberíamos para poder eh, seguirle el rastro a, a esta variante. Al menos eso es lo que yo he escuchado entre algunos eh, científicos. Doctor. Sí, eso es muy buena pregunta. Y... La respuesta es que, lamentablemente, debido a las mutaciones que ha tenido específicamente esta variante Omicron en la proteína S, pues para la prueba de antígeno que depende de detectar precisamente a esa estructura del virus, pues no lo está, no lo está de detectando correctamente, o sea que puede haber pacientes que aún teniendo síntomas, si tú haces la prueba de antígeno, puedes eh, salir negativa como si estuviera bien, y eso es un falso negativo porque la persona realmente está infectado. Ahora, Omicron sí está siendo correctamente detectado por el PCR, o sea, la prueba molecular que hacemos de la nariz. O sea, que eso es lo que va a conllevar es que el público en general va a tener que hacerse de ahora en adelante, predominantemente, la prueba PCR. Todavía está pues, en hospitales, ¿verdad? quizá nosotros querramos hacer ambas, porque si entendemos que en Puerto Rico en algún momento esté comenzando, y en los países de ustedes que están escuchando este programa ahora, que esté llegando la variante Omicron, la forma que se comportaría es que en pacientes con o sin síntomas eh, va a dar antígeno negativo y PCR positivo. En especial en los sintomáticos, donde uno esperaría que ambas pruebas den positiva, vamos a ver que antígeno va a ser negativo y PCR va a ser positivo. Y son pacientes que si estamos ayudando, por ejemplo, en X país del suyo, ¿verdad? Al departamento de salud que le diga, mira, queremos identificar todos los pacientes que posiblemente tengan la variante Omicron y no le estamos haciendo todas estas pruebas específicas de variantes a los pacientes de los hospitales, pues repórtenlo para nosotros tener más interés en documentar si eso que pasó en ambas pruebas es porque realmente están infectados con Omicron. Aquí hay una, una pregunta o más bien una información que nos refiere eh, uno de los de las personas que nos está accesando, que se llama Pam Santiago. Dice la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica dijo que hasta ahora los pacientes contagiados con la nueva variante Omicron del coronavirus han presentado síntomas muy leves y tiene una cita directa. Lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica, recuerden que estoy en el epicentro, es extremadamente leve le dijo al presentador de la BBC, Andrew Marr, eh, en una conexión desde Pretoria, no hemos hospitalizado a nadie aún, he hablado con otros colegas y el panorama es el mismo, dijo la presidenta de la Asociación Médica de, de Sudáfrica. Eh, creo que Marcos López es la persona para comentar esto. ¿Esto ha cambiado o, o, o se, seguirá siendo un panorama todavía muy leve? Lo, bueno, todavía es muy todavía es muy prematuro el, el, el obviamente pues estar... Eh, eh, pues diciendo eh, cuáles pueden ser los efectos eh, de esta variante todavía necesitamos que obviamente no sabemos cómo, cómo va a trabajar esta variante con distintas poblaciones lo que sí se ha visto en Sudáfrica es que en, en una región específica la, el, el, como que el condado que, que, que está alrededor de Johannesburgo si sí, las hospitalizaciones han aumentado que se ha visto y los datos los estuvimos viendo esta mañana y se estuvieron discutiendo eh, pero eh, obviamente no han aumentado las fatalidades así que es posible de que para algunas personas pues esto, eh, la infección con esta variante pues sí pueda llevarlos al, eh, al hospital eh, recordemos que sudáfrica es un país que tiene un 25-26% de su población completamente vacunada así que es muy probable de que esto hayan personas que no estén vacunadas, y en su gran mayoría eso es lo que se está viendo, que puedan ser impactadas por, esta, por, por, por el virus del coronavirus. Así que esto eh, todavía yo creo que es muy prematuro para llegar a, a tomar esto como una conclusión final de lo que puede eh, hacer esta variante. Eh, yo creo que lo más importante en estos momentos es, como han dicho los compañeros, tenemos que enforzar esto y decirle a las personas que se tienen que poner los refuerzos. Eh, las personas que están, por ejemplo, con el, la vacuna de Johnson Johnson, nosotros en la coalición científica tenemos datos que demuestran que esa vacuna no ha tenido eh, esto, la eficacia que, que, que obviamente se decía que, que, que iba a tener. Así que es importante que principalmente las personas con Johnson Johnson se refuercen con eh, la vacuna de Pfizer o Moderna y esto, que las personas que tienen Pfizer moderna, que ya llevan más de seis meses, que por favor acudan a su centro de vacunación lo más rápido posible para que estén eh, tomen el refuerzo y estén protegidos para que estas Navidades podamos tener todas unas Navidades felices. Que esto no se nos convierta en un repunte, que pueda venir cualquier variante. Eh, yo creo que, y, y que aunque venga cualquier variante, yo creo que la situación va a ser mejor para cualquier persona si está vacunado a que no lo estés eh, porque por lo menos vas a tener esa protección adicional, esto independientemente de si puede bajar un poco la eficacia o no, que eso no lo sabemos, esos estudios no se han hecho, eh, pero yo creo que teniendo esa protección adicional va uno a estar mejor a que venga esta variante Omicron aquí a Puerto Rico y esto obviamente impacte a las personas que no están vacunadas, porque así el espectro completo del proceso puede afectar a estas personas. Así que yo creo que eso es bien importante que esto tengamos establecido. Yo, yo quería añadir algo a eso porque este, yo creo que yo leí el statement de la presidenta de la Sociedad de África del Sur en la prensa española y lo que yo capté de, de su mensaje era el siguiente. Esto es una presentación diferente a la que estamos acostumbrados nosotros, a muchos síntomas respiratorios, a falta de olfato, a, a la pérdida también del sabor. Y lo que están presentando los Omicron es mayormente cansancio y debilidad y que tenemos que ahora cambiar nuestro chip. Si puedo decir eso, tenemos que cambiar nuestro chip a que si, a que si llega Omicron a Puerto Rico, tenemos y a los países que también están conectados, que estos pacientes, especialmente pacientes jóvenes que vengan con mucho cansancio, con mucha fatiga, tenemos que poner, entrar a COVID-19 en nuestro diagnóstico diferencial y estos pacientes, como bien dijo Armando, tenemos que hacerle una prueba de PCR y no descartarlo como si fuera dengue o fuera influenza o fuera leptospirosis. Tenemos que ahora añadir COVID-19 a nuestro diagnóstico diferencial de gente con cansancio severo y debilidad. Uh -huh. Penchi, déjame añadir algo más desde el punto de vista virológico, cuando hablan de, ¿verdad? Que nos sorprende que con todas estas mutaciones no cause preliminarmente ¿verdad? Y ojalá y siga así, tanta enfermedad. Y es que tenemos que entender que no todos los cambios en la formación de los microbios o mutaciones necesariamente son cambios que conllevan eh, peor desempeño, ¿verdad? Del paciente con la infección pero pero el, los virus, por ejemplo, son unos microbios bien primitivos que tienen una estructura básica. Tienen un núcleo que tienen con su pequeño material genético, tienen una envoltura ¿verdad? y tienen unas proteínas en su superficie. Eso es básicamente lo que son. Y dependiendo de dónde ocurren esas mutaciones, a las defensas del cuerpo humano, vamos a decirlo así, como que le está más malo, o menos malo, lo que aparece ese cuerpo extraño que es un virus, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos virólogos que dicen, y me excusan, que no recuerde exactamente en qué estructura del virus, si es el, el núcleo o la envoltura, pero si vamos a asumir que es en la envoltura, que si la mutación ocurre ahí, esa parte, las defensas de nuestro cuerpo, le molesta más un objeto extraño, en este caso un virus, que tenga esas cualidades, y nuestro cuerpo produce... Más molestia con la presencia de ese microbio y causamos mucho más inflamación. Por lo tanto, esas personas se complican mucho más. Pero puede ser que, virológicamente, parte de estas mutaciones nuevas que tiene este virus Omicron en esas partes conlleven lo contrario, que no sea un virus tan llamativo para las defensas de nosotros. Y ojalá y ese sea el caso, porque entonces esta sería la tendencia: un virus quizás más contagioso. Quizás más molestoso con las vacunas, pero no necesariamente tan fastidioso en cuánta enfermedad causa. Yo creo que, eh, no sé si parece que pasó algo con, con, con Penchi, eh, pero aquí ayudándolo, pues podemos seguir el, el panel viendo las preguntas que tenemos en, el, en, el, en la transmisión y quizás esto es una pregunta muy buena para alguno de los compañeros. Eh, médicos están preguntando de que si una persona con Guillán que le dio guillain barré anteriormente se puede vacunar eh, no sé esto algunos de ustedes dos si esto si nos pueden contestar esa pregunta déjame contestarla voy a citarles la experiencia de israel que quizá nos ayude israel el segundo hmon -E perdonen la expresión, eso en Puerto Rico son centros de cuidado dirigidos eso es una modalidad de salud que se practica en los Estados Unidos Health Maintenance Organization organización de mantenimiento de la salud y es una cosa que incluye pues, médicos y otros proveedores de la salud y eso pues da un montón de servicios integrados a los pacientes ¿verdad? pues el segundo el sistema así de salud en Israel se llama el sistema Maccabi. Y tiene aproximadamente 2.5 millones de personas, eso es como una cuarta parte de la población de Israel, y allí eh, se estudiaron en un eh, promedio de unos 20 años eh, todos los pacientes para ver la incidencia de Guillain-Barré, pacientes que hayan padecido eso. Y luego se buscó pacientes que hayan tenido Guillain-Barré que se hayan tratado con eh, vacunas, ¿ok? Y de eso salió un número de 720 personas, de los cuales eh, 535 más o menos tenían por lo menos eh, las dos dosis y 560 y pico tenían eh, las dosis completas, las dos dosis. En el caso de ellos, pues ellos usan la vacuna de Pfizer. Y déjeme decirles que de todo ese total hubo 48 casos solamente donde hubo visitas a salas de emergencia por supuestas enfermedades de las cuales solamente cinco fueron neurológicas y de esas cinco, solamente un caso hubo de Guillain-Barré. O sea que eso para darle una idea a ustedes de lo extremadamente raro, que es que se produzca Guillain-Barré por la vacuna aún en personas que han padecido antes de Guillain-Barré. O sea que la bueno. contestación para todo el mundo, tranquilos con eso, se pueden vacunar en confianza. Bueno, estoy aquí de vuelta... Eh. Por, por, por eh, cortesía de Luma Energy, <risa> pues tuvimos un, un bajo y el bajo nos desconectó eh, de, de la Internet, pero pero volvió otra vez la eh, eh, volvió otra vez la energía y volvió otra vez la, la, la Internet. Hay una pregunta que, no, que, que hay que hacer. Hoy el gobierno de Puerto Rico, no lo han anunciado todavía, pero estaba considerando eh, aumentar las medidas de restricción para la entrada a Puerto Rico, de personas que vienen del exterior, sobre todo de, de lugares en donde ya se ha detectado eh, el Omicron. Eh, esta es una medida adecuada para tomar, o sea, es el momento ya de tomar eh, restricciones y es momento incluso de hablar de que gente que venga de lugares donde está eh, el Omicron ya detectado se eh, pues de, de estas personas deben eh, permanecer en un aislamiento, deben eh, permanecer en cuarentena. Eh, doctor Miguel Colón, ¿qué usted cree? Bueno, este, mi opinión es muy similar a la que dijo doctor Fauci. ¿Cómo sabemos que ya Omicron no llegó a Puerto Rico? Si ya está en Canadá, ya está en Estados Unidos. Si está en Estados Unidos, lo más seguro ya está aquí. Así que es algo bien interesante decir. Yo, en mi opinión, si vienes de un lugar que, que tiene una tasa de positividad bien alta de Omicron, como vamos a decir en las naciones africanas, definitivamente, definitivamente yo lo pondría en cuarentena. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Aunque, no, estén va, aunque estén vacunados, doctor. Aunque estén vacunados. Porque uh -huh. no sabemos lo suficiente de cuánto protege esta vacuna. Así que el paciente que venga de estos países que ya se ha determinado que tiene una alta tasa de positividad de Omicron, como son todos los países africanos. Y ahora, en estas Navidades, va a haber varios boricuas que van a ir a África a safaris y cosas de esas. No entiendo por qué, pero, anyway, este, yo no encuentro ningún fondo a eso, perdónenme. Y siendo infectólogo, yo conozco la cantidad de infecciones que se cogen en África, que verdaderamente a mí África no es place to go. Pero anyway, como bien dijo el doctor, Alemania están viendo casos ya de Omnicron, mantiene su, su brote de Delta, Inglaterra, España ya ha reportado también casos de Omnicron. Así que verdaderamente ahora mismo esto, estas personas que, que viajen a estos lugares, pero especialmente África, donde es África verdaderamente como el punto principal, mi opinión es que deben de ponerse en cuarentena. Chequearlos o no chequearlos es totalmente ridículo, en mi opinión. Tú le puedes hacer un antígeno un PCR cuando llegue a Luis Muñoz Marín y estar incubándole al otro día están positivos. Así que una prueba negativa al momento de llegar o 72 horas antes a mí no me dice absolutamente nada. O sea, lo, mejor es, lo, mejor es lo mejor es la cuarentena. Lo mejor es la cuarentena. O sea, si sabemos que su, que su lugar de origen es en África, yo no tengo ninguna duda que el gobierno de Puerto Rico debe poner a todas esas personas en cuarentena por sus 10 días. Ahora, doctor Marcos López, esta pregunta es para usted, porque esta mañana yo hablaba con la doctora Cruz María Nazario y decía, bueno, esa, esa medida de la cuarentena suena razonable, pero qué clase de cuarentena ponemos en Puerto Rico. Realmente la cuarentena, cuando estaban las cosas bien malas y pusimos gente que venía por el aeropuerto en cuarentena, ¿eso funcionó? Eh, ¿Cuál es su análisis, doctor? Bueno, mira, yo creo que lo que va a trabajar el Departamento de Salud es que va a iniciar una estrategia eh, ofensiva y, y a tiempo para impactar, pues obviamente, esto, los aeropuertos y, y principalmente aquellas personas que hayan tenido o hayan venido de, de lugares donde se sabe que hay esto, Omicron, principalmente personas que hayan viajado a lugares cerca de, de Sudáfrica, y también, pues me imagino que también lo hará con, con, con Europa, eventualmente eh, la ofensiva va a tener que hacer de, de, de prácticamente todos los viajeros, porque es que eh, se supone de que esta variante, pues poco a poco va a estar esparciéndose por todo el mundo. Así que esto, a mí me resulta raro que todavía en Estados Unidos no lo hayan detectado, pero estoy seguro que quizás eh, en el día de mañana, a, esto, a lo sumo, pues ya van a salir estos reportes de, de, diciendo de que en, en Estados Unidos se detectó. Uh -huh. eh, yo creo que ellos están estableciendo una ofensiva eh, esto, importante. Queremos mantener, esto, yo sé que queremos mantener, eh, obviamente, los buenos números y, y, y la situación que tenemos en Puerto Rico. Puerto Rico le ha ido muy bien. Eh, se está apostando fuertemente a la vacunación, esto, obviamente, esto, enforzando a que las personas eh, se pongan su, su, eh, sus esfuerzos. Y en, a nivel de aeropuertos se van a establecer unas estrategias donde se van a estar haciendo pruebas moleculares eh, esto, a viajeros, infectando algunos vuelos y demás. Eh, principalmente esto, eh, esto se va a exigir ahora más que nunca la, la vacunación. Vamos a estar haciendo vigilancia genómica molecular eh, esto, de los casos que, que se tomen en el aeropuerto y se van a estar haciendo procesos de secuenciación para detectar esto tempranamente esto, esta, esta variante aquí en Puerto Rico y tomar medidas para hacer contención rápida de esto eh, yo creo que es importante eh, como dijo el compañero hay que hacerlo tenemos que protegernos eh, esto, y obviamente esta, esta estrategia de, eh, que tiene el departamento de salud que me imagino que va a incluir la, la, las llamadas cuarentenas que se han hecho eh, esto, no necesariamente sé si han funcionado eh, completamente, pero sí en, en su momento esto, tuvieron su impacto, eh, porque la gente que venía sabía de que cuando venías a Puerto Rico tenías que venir con una situación diferente, tenías que venir principalmente en algún momento con pruebas y que tenías que someterte a un proceso de cuarentena por eh, esto, la situación que tenías en coronavirus Ahora ¿tenemos, un Tenemos un repunte en el turismo, Puerto Rico está alcanzando unos niveles de, de, de, de, de, de viaje turístico sí. eh, increíbles y lo, y lo otro es que los puertorriqueños están viajando mucho también. Uh -huh. eh, no, y en una época que todo el mundo viaja ahora. Por Realmente eso. quiere dice que va a ir a visitar a sus familiares y los familiares van a venir. Entonces, pues, esto sin duda eh, es importante de que se tomen estas medidas, porque eh, como sabemos, han, ha habido un montón de casos de personas que vienen, familiares que vienen acá. Eh, esto no se toma las medidas por la situación de que son familiares. Se baja la guardia y eventualmente... Eh, quizá no es el joven de 25 años, pero quizás es la, eh, la señora de 75 que todavía le quedaban eh, esto todavía una vida por vivir básicamente y llevó la peor parte porque pues esto con su condición de edad y quizás condiciones de base pues se infectó y le fue de presto llevó la peor parte y eso es lo que queremos evitar queremos tener unas navidades esto felices yo creo que Puerto Rico se lo merece pero para eso tenemos que poner de nuestra parte y obviamente hay que ejercer esta ofensiva para que esto, esto no se convierta en un proceso que se nos salga de control. Gislaín Alfonso pregunta, yo le paso la pregunta al doctor Armando Torres, con la experiencia que hay hasta ahora respecto a esta variante, ¿se puede saber si el periodo de incubación es igual que el de, la, el de Delta? Doctor Torres. Sí, esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, no lo sabemos ahora mismo, verdad. se está evaluando... ¿Cuánto se reproduce? ¿Cuánto se contagia? Ahora mismo en laboratorios, tanto en Sudáfrica como en distintos países de Europa, como Italia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, y en los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Entre todos ellos hicieron una petición, 50 peticiones la semana pasada, apenas comenzando esto desde el martes pasado, para ver todas esas dinámicas y uno tener una idea, ¿verdad? Este, lo que sí... Les voy a decir es que volvemos al principio de la vacuna ¿verdad? y lo, vamos a tratar de hacer el ejercicio de extrapolarlo un poco en base a lo que se ha visto con Delta. ¿verdad? En Singapur eh, se publicó hace poco un estudio que estaba pendiente a ser revisado por la comunidad internacional, pero que era bien interesante, donde inoculaban, o sea, ponen en la nariz de las personas un grupo vacunado, un grupo no vacunado, Ponían X cantidad, aunque usted no lo crea, medible más o menos de virus, ¿verdad? Más o menos equivalente. Y medían cuánto virus le quedaba en la nariz al séptimo día y al día 14. E interesantemente se vio que en los pacientes vacunados al día número 7, los virus que quedaban eran los mismos virus que quedaban en los no vacunados, pero al día 14. O sea que la vacuna sí está teniendo de alguna manera un beneficio en que ayuda a acelerar la disminución de cantidad de virus en nuestras vías respiratorias. Pero de ahí extrapolarlo, ¿verdad? estamos un poquito prematuro en eso, pero si eventualmente se compara con Delta, es bastante parecido a las demás variantes, sería el protocolo, que ya si estamos vacunados y al día 10 más o menos, pues ya este, hemos estado sin muchos síntomas. Se estima que la inmensa mayoría de esos virus que eh, queden en nuestras fosas nasales pues van a ser virus que no son necesariamente infecciosos. Ojalá, y esa siga siendo la tendencia con Omicron también. Doctor Miguel eh, Colón, ¿usted viajaría en este momento? ¿O este no es momento para viajar? O sea, si es un viaje de placer, un viaje... No, un viaje de placer definitivamente que no. Este, yo creo que si uno viaja, tiene que ser un viaje de, de, estrictamente necesario que no le quede a uno ningún remedio que tenga que ir a donde uno tenga que ir. Pero yo soy una persona que a mí me encanta viajar y tengo un withdrawal de Blue y de American Airlines y de Iberia Descomunal. que es este, un, bajón un, baj, un oh, bajón? un bajón crítico, tú sabes. Yo veo los anuncios y, y me, me pongo mal de la cabeza. Este y yo lo que estoy haciendo es turismo local Entonces, nosotros vivimos en la isla del encanto vivimos en el paraíso, los europeos pagan miles de euros por venir a Puerto Rico todos los días, ¿Cuánto, ¿cómo es el anuncio de turismo? 78 municipios salgan y conozcanlo esa es mi recomendación Seten, 78 destinos 78 destinos destino, destino. uh -huh. si nunca han ido a las marías, suban para allá vayan a Morovi, hay buenos restaurantes allá en Morovi vayan a jugar golf a, a, a Ponce yo jugué golf en el Conquistador la semana pasada, vivimos en un paraíso vamos a hacer turismo local, no salgan de Puerto Rico para nada así que no y si uno va a viajar, ¿cuántos días? esto lo pregunta Madeline Ferreira, ¿cuántos días antes hay que ponerse refuerzo si uno va a viajar? Uy, lo último que yo supe es lo mismo, son, son 14 días ok ok uh -huh. <risa> Eh, doctor eh, Torres, eventualmente nos tendremos que vacunar anualmente contra el COVID como, la con, eh, como, como lo hacemos contra la influenza Mira, déjeme ponerlos en perspectiva eh, Yo primero que nada estoy bien agradablemente sorprendido que nosotros hayamos podido hacer vacunas contra un coronavirus Déjeme decirle que históricamente los coronavirus que, vi que son de humanos, no de animales a humanos, eh, existen hace un montón de décadas, posiblemente siglos, ¿verdad? y ha sido causa de, significativa de los catarros, y siempre se ha conocido como virus que cambian demasiado, cambian a cada rato, son bien difíciles de desarrollar vacunas, por eso usted no tiene vacunas contra el catarro, especialmente esos coronavirus de los humanos que causan catarro. Los coronavirus que vienen de animales, como estos que tenemos nosotros, ¿verdad? Estos casos beta coronavirus, que vienen muchos de ellos de murciélagos, este, que son peores, en, como ya hemos hablado aquí al Nauseam, de la cantidad de enfermedad que causan, también tienen aparentemente esa cualidad. Son bien difíciles de mantener sin que cambien mucho. Así que, de por sí, el que yo, oiga, que yo tendría que ponerme una vacuna anual de, eh, contra COVID, yo estoy más que bien con eso. De hecho, algunos eh, expertos ya están hablando de una posible co coformulación, que quiere decir en la misma vacuna, igual que hay, por ejemplo, sarampión común, sarampión alemán y, y farfayota, pues allá es una vacuna pues COVID e influenza. A mí no me estaría nada de extraño. Mire. O sea, beneficio versus todo lo que está pasando el que no se vacuna. Definitivamente a favor de la vacuna. O sea que eso técnicamente es, es posible. Sí, yo creo que es posible. Eh, escuchaba yo a la doctora Cruz Nazario y me sugería algo así como que no estamos haciendo suficiente investigación genómica, porque no la está haciendo el gobierno, o el gobierno no está haciendo, no lo ha generalizado, lo está haciendo más que nada eh, eh, instituciones privadas, que está, que es muy bien, que está muy bien que lo hagan, ¿verdad? Pero que se debería generalizar más ese tipo de, de, de investigación. Eh, doctor Marcos López, ¿cuál es su.? Sí. Sí, mira, ella, la doctora Cruz Nazario tiene razón. Sin embargo, eh, esto, nosotros en el Fideicomiso de Salud Pública, eh, en colaboración obviamente eh, con el Departamento de Salud, el Dengue Branch del CDC y también el Ponce de Science University, estamos trabajando eh, desde hace un tiempo para aumentar los, los, los procesos de vigilancia genómica en, en Puerto Rico. Y en estos momentos te podemos decir que, mira, eh, estamos listos para, para obviamente esto, en estos momentos eh, pues, eh, garantizar de que aquí se va a hacer vigilancia genómica, se va a mandar a secuenciar eh, todas estas muestras que lleguen positivas que, que cumplan con unos criterios para, poderlo, eh, para poderlas mandar a secuenciar para que Puerto Rico pueda contar con esa información eh, de una manera rápida y se pueda hacer eh, epidemiología eh, esto, a la luz de estos resultados. Anteriormente, pues, habían sido procesos estratificados. Esto no es fácil. El, el montar un, un programa de vigilancia genómica no es fácil. Es un proceso que requiere una inversión grande y demás. Pero hemos tenido un compromiso por parte del Departamento de Salud y, y hemos hecho unas colaboraciones eh, esto, con el Departamento de Salud y el Gobierno de Puerto Rico. Y en estos momentos, te podemos decir que ya estamos... Eh, eh, preparado y, y día a día estamos... Eh, ¿Y no están llegando con fondos, fondos con... para eso, Marcos? Lo, lo hay es. fondos para eso, hay fondos para eso y ya, y, ya, y ya eso se está trabajando. Sí, porque aquí hay fondos para todo, ¿verdad? Entonces, sí, sí. <risa> o sea, hay sí, gente que ha recibido todo. un premium pay que yo, yo no le quiero quitar el, eh, <risa> la comida de la boca a nadie, pero hay gente que ha recibido un <risa> premium pay que yo todavía estoy preguntando por qué esa clase de... alguna clase de empleado lo ha recibido. ¿Verdad? Sí, <risa> sí. sí. O sea, o sea, gente que no trabajó en la pandemia gente que no trabajó en la pandemia está recibiendo el premium pay Correcto. entonces si esa gente está recibiendo el premium pay debería haber, ¿verdad? para, para la investigación Jeromica debería haber, chavo doctor y ¿no? y ya no, hay no, muchas no, enfermeras no, no. que no lo han recibido que es lo más y triste. hay enfermeras sí. que no lo han recibido eso es súper triste las que es se han bajado triste. ahí frente al paciente de COVID, más que nosotros los médicos, las verdaderas la, la heroínas y, y héroes de esta pandemia han sido las enfermeras y enfermeros de Puerto Rico, que arriesgan la vida de ellos y ellas todos los días frente a esos pacientes porque yo entro, salgo y me he visto, pero ya están ahí bañándolos dándoles comida, bregando con los ventiladores, hello wake up and spell the roses estos hombres y mujeres, enfermeros y enfermeras, se han matado en esta pandemia y no le han dado un centavo es triste muy muy malo eh, aquí hay un, una persona que se conecta por Facebook Live que le contesta a otro, eh, o, o más bien le hace una pregunta a otro, pero yo les hago la, la, la pregunta al panel, ¿debe ser el asunto de, la, eh, de las restricciones? Por ejemplo, el, el asunto de la cuarentena, ¿debe ser eh, una sugerencia o deben ser obligatorios? El gobierno tiene poder para hacer esto, como, como una cuestión obligatoria. Bueno, pero como bien dijiste, puede tener el poder. Lo que pasa uh -huh. es que nunca se ha ejecutado. Yo no conozco a ningún turista que ha llegado a un hotel en Puerto Rico y lo ha encerrado en un cuarto por una semana. Uh -huh. Así que necesitamos que el, el, el hotel que sea eso, el, el, bueno, el hotel es más fácil, pero los Airbnb. ¿Quién regula a todos los turistas que están viniendo a los Airbnb? Nadie. Ese es el no, turista. no hay y a la alguien, otra pregunta es si tenemos la capacidad para seguirlos, ¿verdad? Para seguir a los turistas, realmente no tenemos la capacidad. Bueno, es como tú dices ahorita, tú viajas y te llega el mensaje de Sara Alert y tú contestas yo estoy lo más bien y seguimos caminando. Eso tiene que es. haber un, un método más efectivo, de, especialmente a esta gente que vive en estos lugares de alto riesgo, de que al, el Departamento de Salud con su unidad investigativa le dé follow presencial, no por celular, porque yo puedo decirte que yo estoy lo más bien allí en, en, la, en la playa de Ocean Park. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que esté en su habitación restricto por siete días. Siete a diez días, lo que decide el gobierno. Muchas sí. Y el rastreo, doctor López, ¿ha funcionado aquí? El, el, el rastreo del COVID-19. Los sistemas que hemos tenido de rastreo han funcionado. El sistema, sí, el sistema de rastreo de contacto que se estableció en Puerto Rico, fue un sistema único, eh, no solamente por, por, por obviamente el, el despliegue de tecnología y, y el impacto que tuvo, sino también esto, la parte humana que, que, que, que trajo eh, a través de ese proceso. Yo, a mí, yo me contagié con coronavirus eh, en abril y fui usuario del programa Retro de Contactos y de verdad que eh, esto fue una bendición grandísima, nos traían eh, esto a nivel del municipio nos traían comida, esto, eh, eh, nos, hacían, nos traían como unas compras, nos hacían, nos daban estos seguimientos psicológicos eh, y obviamente cualquier situación que necesitáramos de referidos y demás, ellos nos lo facilitaban. Y sin duda, pues estuvieron pendientes todos los días, todos los días nos llamaban y esto, eh, estaban pendientes para, esto, para facilitar todo este proceso de rastreo. Yo creo que funcionó. Eh, y es algo que debe continuar y, y debe continuar durante esta pandemia porque es necesario. ¿Cuándo vamos a saber realmente el impacto del de, de Omicron sobre nosotros, doctor e. Torres? ¿Cuándo, ¿Cuándo usted cree que vamos a, a saber realmente a qué tenernos? Bueno, mira, para eso tengo que repasar un poquito lo que ha pasado desde el martes. Fíjate que es bien impresionante porque empieza el martes, estos científicos de Sudáfrica dan la noticia ya hay un montón de gente trabajando con células humanas, ya están probando no solamente virus COVID de verdad, los virus de verdad, y la variante Omicron, sino hay otras tecnologías súper adelantadas por las cuales están usando inclusive versiones artificiales del virus que funcionan para estudiar el comportamiento de él, no solo en contagio, sino en el asunto de la efectividad de las vacunas. O sea, se está tanto en células que ya en laboratorios como muestras de sangre de pacientes que o han tenido COVID o han sido eh, completamente vacunados. Y se dice, la, la punta de referencia que hemos tenido los médicos, ¿verdad?, de acceso, que ya tan pronto como los próximos 10 a 14 días van a comenzar a salir números con resultados preliminares de cómo se está comportando. Si está esquivando el virus, eh, esta variante, pues los anticuerpos creados por enfermedad o por vacuna, si están causando en las células mucho daño, que eso entonces va a levantar una bandera roja, levantaría, que yo no creo que eso vaya a pasar y espero que no. Pero si pasara, en lo que les dije al principio, ya las, las compañías de vacunas, especialmente las de mRNA, como Pfizer y Moderna, ya están prácticamente preparadas para todos esos escenarios. A contestando sí. a tu pregunta, Penchi, yo te diría que ya en o antes de Navidad, ya se va a estar comentando cómo aparenta, cómo aparenta estarse comportando este virus, no solo en el laboratorio, sino que probablemente haya mejores datos de los hospitales tanto de Sudáfrica como de otros países como Israel, que ya también han dicho preliminarmente que los casos que han tenido allí, los poquitos que han tenido, se han comportado bastante bien en términos de no enfermedad tan severa. Gracias al doctor Armando Torres Nieves, Infectólogo del Sistema de Salud Menonita, al doctor Miguel Colón, gracias por siempre estar disponible y al doctor Marcos López, direct, gerente de investigación de Puerto Rico Public Trust. Gracias por estar con nosotros, por contestar nuestras preguntas y, y las de las personas que han estado eh, conectados con Medicina y Salud Pública. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un honor estar con ustedes tres. Gracias, el reporte. Lo pueden ustedes seguir viendo a través de la revista Medicina y Salud Pública, además con un resumen, unos, varios resúmenes de lo que se ha dicho aquí hoy que es sumamente importante. Aquí cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia en la revista de Medicina y Salud Pública. Mi nombre es Luis Penchi.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 del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.